Bueno, en torno al, al acuerdo eh, que se suscribió ayer, pues desde la plataforma queremos hacer una valoración agridulce. Eh, en parte, bueno, nos parece positivo eh, la intención de avanzar eh, el mejorar el 03, pero bueno no deja de ser un acuerdo más. ¿no? En los últimos años hemos visto eh, más acuerdos de este tipo que no se han cumplido o que eh, se han cumplido parcialmente y una, otras partes se han quedado sin cumplir. ¿no? Entonces, bueno pues es un acuerdo más que, que esperemos que este se cumpla. ¿no? Eh, desconfiamos ¿no? porque vemos que existen eh, vacíos en este acuerdo eh, por un lado se habla de, de avanzar hacia la ratio europea en los próximos años pero no se especifica ningún calendario o tiempos de, de ejecutar esta decisión. ¿no? Eh, no sabemos cuándo va a ser eh, y bueno, pues nos preocupa ¿no? que no se especifique este tema. ¿no? Otro de los temas que nos preocupa es eh, cuando se habla de sistemas de, del sistema de gestión. Eh, bueno, eh, hemos denunciado por activa y por pasiva que en Navarra el sistema de gestión de las escuelas infantiles es perverso y que deberíamos de ir hacia una gestión común del ciclo, y así se recogen este acuerdo, pero tampoco habla de plazos, no entonces eh, nuestra desconfianza parte de aquí, ¿no? de que no se especifica o realmente no, no, no han sido ambiciosos a la hora de, de plantear eh, estos objetivos. ¿no? Eh, tampoco se nos olvida que este acuerdo la ejecución de este acuerdo está supeditado a la aprobación de los presupuestos de, del 23%, que bueno pues estaremos eh, atentas en un primer momento a, a la aprobación de los presupuestos en un segundo momento pues eh, enero va a ser clave porque en teoría en enero es cuando se va a ejecutar tanto la subida salarial como el aumento de personal de refuerzo que sigue sin ser eh, suficiente eh, y luego bueno eh, nosotras desde la plataforma no aban no abandonamos nuestros objetivos porque bueno pues esta, este acuerdo Cumple o, o abre la vía a empezar a cumplirlos, pero, pero la plataforma tiene objetivos más grandes y, y no, en este momento con este acuerdo no se, no se cubren. ¿no? Entre tanto nosotras seguiremos eh, con las movilizaciones y, y bueno, pues eh, no nos queda más que esperar en este momento.